Ladylors, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal! Bueno Lady lovers, en el video de hoy vamos a estar jugando Minecraft. Okay, vamos a estar jugando Minecraft! ¡Sí! Bueno, aparecimos, como ven, como ven, mis amores, aparecimos en un queridísimo bosque. Qué bien. Y bueno, Lady Lovers, vamos a ver. Espero les guste mi esquina, porque okay. la agarró de una página. Sí, la unicornia. Y bueno, Lady Lovers. Bueno, bueno. Bueno, ya la puse en primera persona a ver. Y bueno, yo siempre pongo el cofre de bonificación Porque si no, yo no puedo vivir la no verdad Esto ya lo agarramos Vamos a volvernos a un árbol No sé ni para Bueno, nos vamos para... para aquí Va no a poder agarrar el free bonification. Ok. Ok. Lateral. La chocolate. A ver. Ay, ay, ay, ay. ay. Vale, no, vamos. Corre, corre, corre. Ahí estamos. Sube, sube, sube, sube. Bueno, esto sigue siendo bosque, por lo que yo veo. Yo veo que esto sigue siendo un bosque y termina en un lago. Un lago, no sé, no sé. Sí, como un lago, una montaña. ¡Ah, ¡Montaña! ¡Mira, casi me caigo! ¡Uno, dos, tres, corre! A mí, a mí desde que pusieron los ahogados, me da miedo pasar. pero porque siento que van a aparecer. Porque ellos entre el agua siguen vivos entienden? Entonces me hago un poquitico de miedo Pero bueno ¡Súbete! ¡Súbete! Ahora subamos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, a ver A ver ¡Ay, ay! ¡Casi me muera! ¡Casi me muera! ¡Casi me muera! Casi me muera, casi me muera Casi me muera Ok, me gusta esta montaña Siempre al lado de una montaña ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está subiendo? Vamos, ya, acá les hago un cortecito Para terminar aquí A ver, Lady leílo Terminé de subir la montaña Y me encontré Un pantano, lo cual No me gusta, no me gusta Porque a mí no me gustan los pantanos Yo los odio Caen mal. Lo único bueno de los pantanos es el. el, el slime. Solo lo único bueno de los pantanitos. Pero vamos a agarrarnos esta tela que tenemos aquí regalada las afueras. Al aire libre. Y nos hacemos una casita que es así simplecita, así bonitita. kawaii La lana, ¿cómo la vamos a conseguir? No lo sé, mi cielo. No sé cómo nos haremos la cama, mi cielo. Uh, carbón. Ya gratis. Piquemos por aquí, uy. piquemos por acá, por aquí, cuba, acá, cuba, un poquito más para allá, antes de que se acabe el carbón, ven aquí pico este, Ahí. uy le damos por aquí, Vamos a ver No, está quedando a Me gusta caído Me cae Muy mal Me cae mal Este tipo de cosas que me acuerdo el nombre Me cae mal Me cae requete mal Me cae horrible Y ya se va a estar cantando eso A ver eh. What? Tapemos con una madera. <ríe> bueno, a ver. Sí, lo que hasta aquí mismo. A ver, peguemos hasta donde no sé. Eh, creo que me paje. Ay, que se me va a romper el pico. ¿Qué sala que soy? Niño. ¡Suscrito! ¡Cúrame! A ver. Ay. Ay ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Sí, sí, sí, sí, muy bellísimo. Y bellísimo. Ya pensé tengo que ir rapidito a hacer algo aquí porque estoy está haciendo de noche. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a ver. Mesa de Kraft por aquí. Ponemos la mesa de craft -cateo por aquí. La mesa de craft Antes de no tiempo carregar le digo así, pero bueno, te lo cae una puertita vamos a dar media vuelta para aquí, para aquí, por aquí tú de tú. la puerta está aquí. ahora iluminamos la casa para que no me aparezcan monstruos eso es lo que yo no quiero que veamos ya la iluminamos así que bueno no, media vuelta Ahora piquemos este carboncito. Carbón, tú estás regalado, yo te acepto. A ver, carbón, carbón, carbón, carbón, yo te amo. Pero tampoco te pongas así, ya tanto porque De verdad, que pues a picar. A ver. Y de verdad, de verdad, yo tengo que pegar todo ese carbón. Porque voy a pegar todo, eso. mi casa no va a ser esa rayita. Mmm, mijo, ni loca. Ni borracha, pues. pues. Y pongamos a cocinar una patita. Una papita. Está. después de que las papas se cocinen vamos a hacer muchas cocidas más muchas muchas más más talla la mujer pecado. es pues bueno a ver chif sí. no veo ningún monte pero bueno mi cielo te una canción. esto es lo que hay hay hay todos los palitos ahora creo que se una madera a ver a mí que los palitos porque quiero hacer algo aquí me no es esta agua antes de a ver mi cielito dónde estás tú dónde estás tú Dos bichitos, eh, un teto por el kiwi. Están en alguna parte, lo que dice ¿En qué parte? No me acuerdo. Eh, si, sí, creo que. Sí. Miren, la taquita, la fogata. Fogata. Ah, me he Yo, la misión. Ya les me aparece para hacerla, ¿no? Sí. Tengo los palitos, el carbón y la madera. Se sí, no una fogateca. A ver. También un, un piquito, un piquito, necesito un piqueto. Un picache. Ah, sí. ¿Para qué pasito? Uh, oh, porque tengo palitos. Bueno. Ya hicimos el pico de madera. A okay. ver, mi cielo. Yo digo que dejemos el video por aquí. Okay. un slime tengo ten tenía tiempo haciendo un pinche slime tiene ese slime más bonito qué guapito que hola slime hola slime chao slime <risa> bueno bueno lady, bueno lady lovers ya pensé pongo en tercer persona diferente bueno, bueno, Lady Lovers. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y si se así den su like. Y hasta la próxima, sí, sí, sí, mamá, sí. mamá, mamá. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, Mis ojitos azules, mi rapita blanca, mi ropa de unicornio, mi ciella. Qué bella mi veo. Espérense, espérense Ahora sí, qué bonita me veo Pichic, pichic